¿Qué más? ¿Cómo vamos? ¿Qué dicen los amigos, los parceros? Bueno, uno de los consejos que le dicen a uno cuando vale su canal de YouTube es hable un solo tema, pero pues como es mi canal de YouTube yo voy a hablar aquí de lo que se el... me da. y bueno, hoy voy a hablarles de comida resulta que paré en este sitio que está frente al puente de Boyacá vinimos al puente de Boyacá de bueno. Hay... Estaba lloviendo y bueno, lo no pudimos de lo que no nos de. Entonces, paramos a comer La típica comida que se consigue O sea, cuando ustedes van al puente en Guayaca, ustedes consiguen allá una pizzería Yo les recomiendo, no vayan a la pizzería Pasen al frente, ya devolviéndose para Bogotá Y comen el mero, mero el chorizo bollas Entonces vamos a ver Bueno, acá paramos un que se llama San Fernando Vamos pues a ver si los puedo, les puedo grabar lo que hay. Lo que hay. Entonces tenemos arepas de l oh, ¡Qué delicia. ¿A ¿Cómo son las arepas? A 1.200 unidad. A 1.200 ¿Y el chorizo cómo es? A 4.000 con arepas ¿Esto, ¿Esto cómo es? Que no va a ver. ¿Esa cómo es? A 1.500 A 1.500 Señor, también ofrecemos de cerdo a dos ¿Dime? También ofrecemos de cerdo a dos mil. ¿La chulis o la genoa? La genoa de cerdo. Geno, ¿Y usted sabe qué es? De res. ¿De res? Ok. Qué okay. bueno. ¿A cómo? Es una son cierto? Sí, señor. ¿A cómo? A cuatro mil. ¿Y las rosquitas? A cuatro mil. También, sí. ¿A cuatro mil? ¿El paquetico combinado? Cinco mil. ¿A cinco mil? Ok. Bueno, pero entonces, yo lo que yo sí quiero mostrar es todo lo que hay acá. Regalos, señor extranjero, si viene a Colombia, que lo traigan aquí al puente. Voy acá a comprar regalos y artesanías que, créanme que están más baratas es que en el centro de Bogotá. esas iglesias, casita boyacense, estos son como baúles los baúles, no se abre y... está como muy oscuro pero hay un. Ahí está el baúlito. ¿Qué más tenemos por aquí? Estos.. No sé para, para qué sirve estos, como joyetes. Este por espejito. Ah, este cajoncito se abre, vamos a ver, A ver el cajoncito, si sí, se abre Acá tenemos como una imitación de closet, que nos vaya a caer, a ver, es para guardar las llaves, ah, para guardar las llaves, después, paules, paules, la ropa, iglesias, imitaciones de iglesias, dice basílica de chiquinquirá me río porque me acuerdo de cierto presidente bueno, aquí que más hay, ciertitos este está muy bueno este jarro cervecero y entonces ahí dice veo y acá le traje esta Está muy bueno. Es que no vaya a romper. Pincel en taquemada. Oh, el de millos El de millos Que lo ver qué va a por acá. Levanta quemada le traje esta. ¡Pip! Ah, está el de la América. Jeje. Bueno, ahí están los pocillos. Y bueno, hasta está el que yo quería mostrarles, que fue lo que me encontré, que son los de nombres. Entonces, está el del Brian. Por acá está el de Gonzalo. Saludos al amigo Chalo. Si ve este video, digo, Gonzalo, son a 4 mil pesos los pocillos está el de Daisy está Byron está el de Brenda Bernarda ¿Vean? si conocen una Brigitte le pueden llevar el pocillo Ariana yo si sí conozco una Ariana en Instagram pero es muy famosa Arturo, Agustín Claudia, Cata Carla pero Carla con C no es Carla con K Fidel, Héctor ¿quién más? Marco, Marcelo Mateo Moisés, Melisa, Margot Uy, casi, Manuela Mabel, Melissa, Matilde Mario, Mateo hasta muy normales, bueno, Ophelia a ver, ¿qué nombre raro conseguimos por acá? Richie. ¿Están de Richie? ¿Están de Román? Penelope. Bueno, Leandro. ¿El de Lucas? Bueno, Lola. está están de Lola. Entonces pueden venir a comprarle el pocillo de recuerdo, vale cuatro mil pesos que es como un dólar y medio, de recuerdo, plural y comen chorizo, y, comen, a, y, comen, y comen, chorizo, comen arepa y bueno, está el de soledad está el de soledad está el de selenis selenis por si conocen una selenis pueden venir a llevarle el pocillo selenis está el de sol no sé sea, si alcanzaban ahí, son San Romé, Uriel, bueno, a 4 mil pesos el pocillito, dólar y medio. Y bueno, estamos enfrente del puente de Boyacá. Entonces, aquí para que vengan a comprar su, su artesanía que les sale mucho más barato, que hay más cosas, están como colgadas del techo, se aprovechan y comen. Y, bueno, y si hay cosas raras ahí, como. No sé cómo se llamará esto, pero vale 15 mil pesos. Salmos, salmo 23, salmo 91, oración para la familia. Y bueno, estoy allá arriba y como. Tributos a. Acierto presidente. Hay relojes, ah bueno. Está el recuerdo del puente de de acá Están los relojes. Vean, bueno, aquí está la mujer maravilla. ¿A ¿Ah, cómo son los baúles? ¿A ¿Ah, cómo son los baúles? Sí. ¿Y esto qué son? Estos son cofres. ¿Para echar como joyas? Okay? Sí, joyeros. ¿Y cómo son? Estos, también ya. A ver, a ver, me el precio. Estos son de 35. Sí. Ok. ¿Y todos los pocillos son a 4 mil? Todos los que sí, están sí, sí. Ok. ¿Esas alcancías de dónde las traen? ¿Son para pintar, cierto? Eh, sí, señor. Sí, ¿Sí? Traídas de ráquila ¿De ráquila? ¿De cómo? Sí, señor. ¿A cómo son? ¿Hay precios? Eso, por ejemplo, vale 7 mil. cachorrito. El cachorrito vale 7. Sí, señor. 7 pesos. Este me 8.000. Es de Margarita, 15 mil. ¿A cómo es de millitos? ¿Cómo es posible a de millitos? 5.000 mil pesos. ¿Cuáles no pues, se llaman? ¿Son otra paso? ¿eh? ¿Cómo son las? se llama móviles. ¿Y a cómo son? Sí, señor. Tenemos 30. Okay. ¿Y pues, si el pocillo mi nombre no está? ¿Le puedo pedir ¿vale? El problema es que ya no nos colocamos Nos toca estar de Ráquina y ya estamos seis, cada tres meses ¿Ah, esos pocillos son de Ráquina? Sí Ah, bueno sí, sí, sí, claro ¿Eso los son de raquilla. ¿Y cómo es su nombre? Manuel Manuel ¿sí? No, Vamos. no no te preocupes, no sé es que ah. soy... No, ya hicieron un recorrido y contra uno, pero no me gustó. No me gustó. Contra Ah, no, pues como el... Por Ah, bueno. ¿Qué más tienes aquí para vender? Bueno, acá, ¿tú ¿tú el artesanía. Del artesanía o en Sí, de... ¿De aquí qué tienes para vender? Bueno, acá tenemos, por ejemplo, llaveros. Debemos gatos ¿A cómo? ¿A cómo los alpargamos? Eh, pues, pesos. Okay. ¿A cuántos los stickers para comer? 4 mil pesos. Hay 4 mil y 5 mil. Ok, 4 mil pesos es como dólar y medio, un poquito menos. Sí, sí, un poquito menos. Eh, tenemos ¿Y estos dulces es qué son? Y... Tenemos varias bocadillos, aleclips. Por ejemplo, como el... la caja de Erpo. Así como el precio: hay de 8 mil, de 5 mil. De 3 mil pesos. ¿O sea, 8 mil valen? No, 5 mil. mil, 5, ¿Cuántos herpos trae? Eh, trae 2, 4, 6, 12. 5 mil 12 herpos. Sí, pues muy sí. bueno el precio. Sí. ¿Y este cómo es que se llama? Eh, esos son tumes, tumes. Tumes. Tumes en hoja. ¿Y a cómo los vendes? Eh, hay de 6 mil y de 8 mil. Se venden 6, ¿no? Sí, señor. ¿Estos también son Tumes? Eh, no, esos conserva. Bueno, ¿Conserva? Sí, conserva. O sea, bocadillo. Traes bocadillo. bocadillo. ¿De veras? De moliquirá ¿De Moniquirá y a cómo? Este vale cinco mil pesos. Ok, ¿qué y más, más tienes aquí? Tenemos acá, le ofrezco, bueno, le ofrezco, por ejemplo, copitos, estos ojitos que sale aquí con un bocadillo, tenemos también eh, cortados. ¿A cómo los cortados? Los cortados son... El sale aquí, ¿cierto? Estos son cortados, a $5,500. Para, para los que ven este video, los cortados es dulce de leche porque es que el... El cortado, si tú dices un cortado fuera de Colombia, es un tinto, es para nosotros lo que es un tinto, ah, un café. Okay. Acá es un dulce de leche. Acá es un dulce de leche, sí. Cortado. Ya Arequipe. ¿Y, ¿y cómo es el cortadito? El cortadito vale 5.500. ¿Y cómo la caja de leños? hueleños? Eh, esta vale 6.000 pesos. ¿Cuántos trae? Trae 12 unidades. Pues sí. Sí. ¿Y esto es porque vienen de colores? Eh, por ejemplo, esta es de fruta. Este es de Tejoa, este trae eh, arequipe y boca de okay. Oye, ¿qué es eh, esta cajita? Esto es este vuelo, no se de guayado, mira. Y vale o sea, tan solo tres mil. Tres mil pesos. O sea, sí. es como un bocadillo pero. pero en empaque premium, digamoslo sí, así. Sí, eh, sí, es como un arequipe. Para ah, okay. bajar para las galletas, como dulce de collado, no es dulce, sí. Ah, o sea, no es como el bocadillo no, los... no, no, es más suave para gustarle las galletas al queso. Ah, ok, mil sí. pesos? 3000. Pues o a menos de un dólar, está buenísimo. Sí, también tenemos canelitas, tenemos eh, tamarindos. ¿Es sobre esto, cierto? Sí que son ¿sí? agridulces son agridulces ¿y a cómo son? esta es 4.500 4.500 sí. 4.500 tenemos panelitas panelitas de peicoa de leche de coco eh, uh, tenemos brebas con arequipe a mí no me gustan las brebas ni poquito y menos con arequipe ¿cómo son? <risa> a seis en la caja ah, sí. ¿y cuántas trae? Eh, trae ¿seis? seis también. Pero es que son grandes. Ok. Bueno, ¿cómo es tu nombre? Mi nombre es Luz Marina. Luz pues Marina, muchas gracias por la claro, información. Bien, gracias por acá fin, Gracias Luz Marina. ¿Bueno? Ya saben. Sí. San Fernando. Bueno, aquí fue donde paramos, enfrente de del puente de Boyapá, a comer arepa, a hacer mucho chorizo, estuvo buenísimo, y además, y además encontramos artesanías y regalos entonces señor extranjero cuando venga a Colombia diga que lo traigan al puente de Boyapá a comer chorizo con areca boyapé y bueno, pues, hay muchos lugares no sé si todos vendrán artesanías como acá pero, pero bueno, aquí nosotros pusimos a San Fernando desde donde grabamos están todas las artesanías y bueno mis parceros, mis besis muchas gracias por ver el video darle like, suscribirse y bueno como dije al principio yo voy a seguir subiendo contenido no exclusivo de un solo tema sino de lo que vas encontrando por el camino así que darle, darle like es de buena suerte pa', darle like es de buena suerte y suscribirse es de mucha más suerte para que le llegue un regalo de navidad chao parceros